Okay, so es un placer para mí presentar a Susana Ku con el tema Una llamada a los estudios críticos sobre obstetricia, confrontando la injusticia sistemática en la atención sexual, reproductiva, materna y neonatal. Susana Ku es una obstetra, patre, patrona, partera, matrona, midwife registrada peruana y canadiense que ejerce en Ontario, Canadá. Antes de iniciar su carrera en Canadá, obtuvo su licenciatura en obstetricia en Perú. Susana tiene una maestría de salud sexual y reproductiva. Actualmente es candidata a doctorado en el Programa de Salud Global de la Universidad McMaster, Ontario, Canadá. Se desempeña como proceptora clínica e instructora de obstetricia en el Programa de Educación de Obstetricia en Canadá y Perú. Está involucrada en proyectos de salud global porque la partería global es uno de sus intereses de investigación. También es miembro del Backmaster Midwifery Research Center. Sus principales áreas de interés son la maternidad, los derechos humanos, la promoción de la equidad en la salud, el uso de la tecnología para la educación continua, la prestación de atención de partería de calidad durante la crisis y la elección del lugar de nacimiento. Susana es un miembro del Critical Midwifery Studies, al que representa en esta conferencia. Bienvenida, Susana. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por darse un tiempo en, en estar conmigo el día de hoy para compartir lo que hemos trabajado con muchas personas obstetras, muchos y muchas obstetras parteras, matronas, con antropólogos, biólogos, ya les voy a contar la historia. Para empezar mi presentación, lo primero que quiero hacer es hacer algo que tenemos como muy típico aquí, donde estoy viviendo en Canadá, es hacer, y es el hacer un reconocimiento del el territorio donde me encuentro en el momento. Actualmente yo vivo en un territorio nacional entre Mississauga y Haudenosaunee eh, es un lugar que se le conoce como el Acuerdo del Dish with One Spoon, que es el, el espacio de una cuchara, que está donde se encuentran las personas, o han estado y se encuentran actualmente personas indígenas que nos han antecedido. Yo, como una persona inmigrante latinoasiática, reconozco con mucha gratitud y respeto que el lugar donde yo vivo y, la, y el lugar donde mi familia crece ha pertenecido a personas indígenas que han estado y que han sido colonizados por los europeos. Tengo la necesidad y, y la obligación personal de hacer ese reconocimiento porque eh, este país me ha dado el espacio para poder educarme, para poder continuar y para, eh, para hacer crecer a mi familia. Y con todo el respeto como inmigrante, también represento un colectivo, al que le llamamos Critical Middle Free Studies. Critical Middle Free Studies es un colectivo transnacional que está creciendo. Lo conformamos miembros del norte y del sur del mundo. Entre estos miembros, como ya les había mencionado, estamos obstetras, estamos educadores, matronas, midwives, parteras, dulas, padres, madres, en fin, una cantidad de personas de todos los orígenes, de todas las nacionalidades y de las etnias, que tenemos como un fin común hacer que la investigación y la educación de la obstetricia o lo que conocemos en Perú como obstetricia, cambia un poco el chip de la forma en que lo estamos haciendo ahora y que se incluya lo que nosotros conocemos como críticas de la partería. En esta presentación voy a hacer un viaje de lo que ha significado hacer todo este colectivo y de lo que hemos llegado a desarrollar hasta hace no mucho tiempo, lo que queremos hacer y los fundamentos y los principios de este colectivo a los que de por desde ese momento los invito a participar. ¿Por qué decimos estudios críticos de partería? La justicia sistémica es una amenaza para la salud sexual reproductiva y neonatal. Los efectos de estas injusticias se ven claramente reflejados, por ejemplo, en las altas tasas de mortalidad y de morbilidad en lugares del sur del mundo que han sido objetos de colonización como por ejemplo los países en Latinoamérica, en los países en África, en los países en, en Asia y en lugares donde, por ejemplo, en América del Norte, donde existen comunidades que han sido marginadas y que son más desfavorecidas en todo el, el contexto sociocultural. En un comentario que nosotros hemos hecho, que ya los vamos, se los voy a mostrar en, en las páginas, en los slides siguientes, eh, damos cuatro ejemplos de estas cuatro injusticias sociales. Una de ellas es el, la falta de recursos humanos, o la falta de inversión en recursos humanos para atender a salud sexual y reproductiva y neonatal, la ausencia del acceso seguro al aborto y la disparidad debido a la etnia, la raza, a la condición socioeconómica que se presenta con los resultados, por ejemplo, tan alarmantes que hubieron en, en, lugar, en grupos específicos durante la pandemia de la COVID-19 y la severidad y la persistencia de una violencia obstétrica y un racismo obstétrico. Globalmente el discurso que se hace a nivel mundial es que la obstetricia será la solución a todos los problemas que tenemos en las inequidades de salud sexual y reproductiva y que han sido generadas por una injusticia sistemática por otro lado. Por ejemplo, se piensa que al emplear más obstetras, parteras o matrones, eh, va a incrementar el acceso a los servicios de aborto seguro y a los cuidados de planificación familiar y a la reducción inmediata de la movilidad materna y neonatal. Sin embargo, nuestro colectivo argumenta que existen diferentes formas de opresión, de marginalización que van mucho más allá de simple, del simple hecho de contratar más obstetras o de contratar más doulas o, o más enfermeros. Las injusticias sociales eh, están basadas, por ejemplo, en las estructuras del poder, en una discriminación institucional, en la exclusión y la deprivación y lo que contribuye a una equidad de salud. Así como lo hemos escuchado muy atentamente a Chirapag y a Tania y a Brenda, quienes han compilado toda esta información sobre la partería indígena, existen poderes estructurales que impiden que la partería sea una partería profesional, educada bajo los estándares de universidades occidentales, o la partería y la sabiduría de la partería indígena colaboran para finalmente generar esa, ese bienestar de salud materno neonatal. Existe una necesidad global. Por ejemplo, déjenme pasar... Aquí a la siguiente. Hay una sociedad global mundial de las eh, de critical medical studies. Durante muchos años hemos sentido, hemos testigos del crecimiento en la evidencia, por ejemplo, en la obstetricia, donde se, excesen, se ejerce, perdón, mucha abogacía por la profesión peleamos, luchamos, porque las voces de los obstetras, parteras y matrones no se pierdan en el discurso médico de luchemos por la mejoría de, de la salud materna. Sin embargo, a pesar de que hay evidencia biomédica y epistemológica en investigación, no ha habido un cambio real. Si a, hablamos, por ejemplo, del acompañamiento del parto, hablamos de eh, que bueno es que las mujeres den a luz, eh, las mujeres o las personas gestantes den a luz en posiciones eh, libres, sin necesidad de estar echadas en una camilla, con las piernas hacia arriba. Y existe investigación que soporta que esto debería de cambiar y debe estar más centrado en el contexto de la persona a la que se atiende. Sin embargo, la los la evidencia científica no logra generar el cambio que se busca. Y nos atrevemos a decir como colectivo que esto es una consecuencia de la posición marginada que tiene la obstetricia en los sistemas de salud. La eh, posición discrim discriminatoria y excluida, como lo había mencionado muy bien Tania en la presentación anterior, de la partería indígena y del midwifery a nivel mundial. La obstetricia tiene una, una historia bastante compleja de resistencia a las luchas de poderes. Siempre que hay un cambio y un, de paradigma, los obstetras hemos continuado persistiendo, tal es así como en el caso del país de donde yo vengo, que es el Perú, tenemos 200 años de legislación de nuestra profesión y a través de los cambios y, de los, y del desarrollo biomédico persistimos y luchamos por lo que consideramos que es justicia reproductiva. En diversas localidades, lo que hemos ejerce, lo que ejercemos el arte y la ciencia de la obstetricia, hemos sufrido la expropiación, la persecución colonial, en la base de, basada en género o a la clase social, y somos un punto de batalla por parte de la biomedicina, y hemos perdido, o mejor dicho, nos lo han arrebatado, la autonomía de la institucionalización que ofrecen los servicios de obstetricia. Un ejemplo claro está en que en muchos hospitales a nivel de la región la obstetricia siempre va a estar debajo del poder médico. Los obstetras no tienen la autonomía para diagnosticar, para tratar en forma autónoma, eh, valga la redundancia, sino que debemos siempre justificar nuestra toma de decisiones bajo el fundamento de que lo ha dicho el médico o lo ha dicho el ente de poder. Y... Si más, eh, sin ir más lejos, incluso cuando ocurre alguna iatrogenia o algún problema con el paciente o como lo, lo, como muchos de los eh, usuarios lo consideran eh, una negligencia médica, es generalmente la, él o la acusada los que conformamos este cuerpo de obstetricia. Los corrientes eh, principales de investigación, educación, prácticas y políticas públicas y son básicamente centrados en comunidades blancas, en caucásicos, en europeos, en pensamientos occidentales, mirando siempre de forma positivista y universalista. Un ejemplo muy, muy claro fue durante la pandemia del COVID-19. Todo el mundo se fue a su casa. Porque lo dijo, lo dijo la comunidad europea o americana, donde o incluso asiática, donde la población tiene acceso al internet, tiene acceso a telemedicina, tiene acceso a trabajo remoto, pero en nuestros países y en nuestra región no existe esa realidad para la mayoría de los pobladores. Las mujeres se quedaron en el aire, las personas que viven en busca de de, por ejemplo, aborto seguro o en busca de planificación familiar, no tenían salida, no había opción y la tasa también de, ya lo dicen algunas investigaciones, de salud mental perinatal, incrementaron terriblemente sin ni siquiera tener una opción para conversar sobre ellos. Si bien reconocemos que la lucha eh, de de muchos obstetras activistas que tratan de sobrevivir dentro de su profesión para poder ejercer sus servicios, todo ello se sujeta a paradigmas eh, y reglas que, que existen bajo un régimen. Incluso los obstetras que tratan de hacer abogacía, que tratan de luchar por la profesión, siempre están bajo un poder de saber qué es lo que pueden o no pueden hacer porque tienen miedo a las represalias o tratan de quedar bien, con el sistema hegemónico de la medicina, por no perder su trabajo, o tenerlos como aliados, porque es mejor tenerlos de amigos que de enemigos. El análisis de una medicalización de la obstetricia queda corto. No solamente podemos hablar de que esto ha significado, por ejemplo, el incremento de cesáreas o el incremento de inducciones, sino que también eh, va más allá, va dentro de un eje de, de, de toma de política de decisiones de políticas públicas, de procesos, de prácticas, de racismo, de colonialismo, neoliberalismo y heteronormatividad y la devastación incluso ambiental y la asociación de peligros del cambio climático. Sin dejar de mencionar que los análisis feministas a los que estamos muy acostumbrados siempre están enfocados en un lente europeo. Los feministas que vienen de Francia o los feministas que vienen de Europa como que eh, generan o, o son los líderes de, de, de las marchas públicas cuando no se toma en consideración el contexto de feministas de las regiones, por ejemplo, latinoamericanas el punto de vista epidemiológico que único que tiene la obstetricia, podemos empezar a construir desde un trabajo crítico de otras organizaciones de base. Por ejemplo, investigadores en salud quienes han contribuido a alimentar teorías y prácticas como narrativas que tienen que ver como, un pan, como el énfasis en la localidad y la pluralidad, como lo han mencionado Chirapac. Ellos hablan mucho del contexto, de un contexto social, cultural, étnico de incluso de una educación que no está basada en universidad sino es una educación que está basada de aprender de las abuelas parteras una historia de supresión en vez de una hegemonía o sea hablar sobre un colectivo que es lo que hacemos en este grupo en vez de hablar de un solo poder al que hay que hacerle caso y tenemos también dentro de la obstetricia un enfoque holístico epistemológico dirigido a la, a la clínica y a la biomedicina. Estamos nosotros como obstetras siempre atendiendo a los pacientes, tratando de ver qué cosa va más allá del dolor físico que tiene o la incomodidad. El, el, el, la obstetricia se caracteriza por un cuidado racio, relacional, o sea, damos a la comunidad y necesitamos de la comunidad y esto es un ejemplo muy claro que ocurrió nuevamente en la época de la pandemia donde cuando los obstetras no tenían mascarillas, por ejemplo aquí en Canadá nosotros no teníamos mamelucos y teníamos que ir a la comunidad a pedir que nos prestaran y como la comunidad sabía que, que necesitábamos su apoyo y necesitaban las mujeres en atendidas por los obstetras, había un una colaboración mutua para permitir que los obstetras continuemos con nuestro trabajo, porque en muchos países del mundo no fuimos reconocidos como actores de primera línea. De este otro modo, la obstetricia en todo el mundo difiere por el grado en el que éste ha sido apropiado por la medicina obstétrica. Por ejemplo, en Perú, eh, hay muchos colegas aquí que veo que son peruanos, eh, no me dejarán mentir que en muchos hospitales en la labor de la obstetra ha sido limitado a ser a, a tomar eh, a no tomar decisiones y a seguir las decisiones de otros, mientras que en países europeos que no han sido que han sido colonizadores más no colonizados, la obstetricia todavía tiene ciertas libertades. Por ejemplo, aquí en Canadá, a pesar de ser una profesión relativamente nueva, tenemos una libertad muy diferente a la que tienen en otras regiones, porque el contexto sociocultural lo permite y, y no vivimos de repente en unas zonas tan... Eh, que, que tienen todavía rasgos mucho más per, eh, per, permisivos, por ejemplo, de la colonialidad. La forma blanca de ofrecer cuidados obstétricos está modelada por la colonialidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la telemedicina, hacer control prenatal por teléfono. Si yo quiero hacer eso en un lugar donde no hay acceso al internet donde no hay suficientes datas, todo, como lo decía anteriormente, viene imitando lo que ha funcionado en otros países sin tener en contexto de lo que funciona en el nuestro. Esta epistemología pluralista de la obstetricia, de la protería, es supresiva en vez de ser hegemónica, o sea, se busca a un poder para seguir lo que dice este poder. <coughs> Disculpen. <coughs> Los principios que tenemos como colectivo de midwifery o de obstetricia, es que tratamos de comprometer en un campo donde se colabore en el rápido desarrollo de una teoría crítica, que nos apoyamos en la teoría feminista postcolonial, en la, en, en la idea de opresión, en, en el ambientalismo, en los estudios negros, en la reproducción social, en la teoría de la reproducción social, en, por ejemplo, en la interseccionalidad, en la transnacionalidad, y hay tantos, tantas teorías críticas que han surgido anteriormente que no nos lo enseñan en, en las aulas de educación formal. Y queremos hacer un llamado a la reflexión y a la acción. En el año 2023, eh, eh, perdón, en el año 2022 nosotros publicamos una un estu, un artículo, perdón, o un comentario donde hablamos sobre todos estos ejes que tienen que ver a, alrededor de los estudios críticos de, de partería. Y a raíz de, de eso, BIRTH, que es una revista electrónica mundial, eh, colabora con nosotros para hacer un llamado de que los investigadores, es que llamo a todos los investigadores y activistas que están presentes en esta, en esta sala, de que envíen sus comentarios sobre cuatro temas específicos, cuatro temas en particular, perdón. cuestiones de investigación relacionadas con el nacimiento, el parto informado por campos dentro de la teoría crítica, el papel de la obstetra, matrona, partero en la formación, causa, mantenimiento y sostenimiento de la reproducción de la injusticia y la posición de la partería junto a, la, junto a las perspectivas de sus usuarios y la aplicación y puesta en práctica de una teoría crítica. Tuvimos la oportunidad, gracias a Rodante, que es una obstetra holandesa, de crear un, una escuela de, de verano que se, llamaba, que, que se llamaba Critical Medical Studies y, y lo titulamos Humanizando el Parto y era un Summer School que ocurrió en julio del 11 al 15 del 2022. Esta fue, un, esta fue una sesión. Que tuvimos la, la suerte de hacerlo hasta cierto punto gratuito porque los colegas que podían pagar por la sesión pagaron, pero los colegas que no podían pagar por la sesión eh, fueron eximidos de, del pago. Eh, estuvo esponsoriado eh, o nos dieron el espacio la Universidad de Estudios Humanos, como lo decía, de Holanda, y también nos acompañó el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, la Universidad de Cape Town en Sudáfrica y el Departamento de Obstetricia de Amsterdam. Eh, fueron en total 130 participantes de, de 36 países diferentes. Hubieron 33 presentadores, de los cuales 17 eran Midwives eh, o Dulas, 26 eran de, 28 de ellos eran, se reconocían como personas de color, 5 de ellos fueron blancos eh, o caucásicos, 17 de ellos fueron de la zona sur del mundo, 16 eran de la zona norte del mundo y dos de ellos fueron indígenas. Dos universidades eh, ayudaron también a hacer días específicos de, de conversación. Uno de ellos fue la Universidad de London y la otra fue una universidad en India. Y hubo un día donde hicimos una sesión en español-inglés que fuera traducido al mismo momento, en el momento que se estaba haciendo. El acceso a esta esta escuela de verano, incluso a la fecha, es gratuito. Así es que yo les invito, si es que ustedes lo desean, lo voy a compartir por el chat. Y este ustedes ingresan a la página web y van a encontrar todas las sesiones eh, de forma gratuita. Incluso van a encontrar estas imágenes que son notas que tomó un artista que muy amablemente donó para el colectivo. Esta es nuestra página web, que una vez más ha sido el resultado de la colaboración, eh, de, eh, de la colaboración sin, sin, sin fines de lucro de un artista uh, que es parte de, esta, de este colectivo. Y ustedes se van a dar cuenta ahí que van a, pueden conocer sobre este colectivo, sobre la escuela, school, cómo ingresar al colectivo y cómo contactarnos. Este es el, es el llamado que hacemos a que presenten sus ideas de, de, de investigación o las prácticas que están haciendo en favor de la población a la que ustedes están sirviendo. Nosotros tuvimos un espacio de comunidad, un espacio de amar la investigación, un espacio de activismo por obstetricia, <coughs> disculpen, un momento de sanación un momento de soñar y de crear un futuro en el que la obstetricia colabore con las comunidades y crezcamos eh, en, en, para el bienestar de, de las personas en las que servimos. Disculpen. Y quiero eh, abrir el espacio para que ustedes me den sus comentarios acerca de lo que creen que este colectivo pueda generar y todos, todos, todos los que están aquí pueden ser parte de este colectivo. Ok, Susana, muchísimas gracias por um, your, tu presentación. Eh, es muy interesante. Um, que a través de esta presentación des a conocer este tema que es tan importante y bueno, le das una perspectiva global al problema de la partería en la obstetricia. Es muy interesante porque la práctica de la obstetricia en la partería, la matronería es muy compleja alrededor del mundo, pero eh, la forma como tú lo presentas este, lo hace, eh, hace sentir a, a las colegas que han escuchado tu presentación como... Que estamos todas en la misma historia, que sufrimos la misma experiencia, que es muy uh, interesante. Y um, tenemos este. Eh, la, la, no, la, la, el, el gusto de poder escuchar eh, esta presentación y también, bueno, saber que. Que, tú, um, bueno, que hay, hay obstetras que hablan dos idiomas que son capaces de hacer o brindar esa, esa información en otras áreas del mundo. Yo tengo una pregunta para ti. Mi pregunta es, eh, ¿cómo en base a este estudio que has realizado y a este colectivo que eres miembro, um, so la, la investigación nos, nos dice que es necesario un cambio? Eh, Pero, ¿cuáles serían los ejes temáticos? o cómo, cuál, ¿Cuál sería el comienzo? de hacer este cambio factible o práctico? Es una muy buena pregunta, Paola, porque es lo que tratamos con, de, como colectivo de identificar. Lo que se está haciendo en el colectivo, y les comento un poco cómo funciona esto, es que tenemos un... Eh, usamos como un WhatsApp que se llama Discord, que no sé si ustedes alguno de ustedes lo conoce, y en Discord tenemos muchos canales, Dentro de estos esos canales están investigadores, antropólogos, midwives, o incluso madres de familia que vienen y colaboran con, con, sus, con sus ideas. Lo que se está tratando de hacer como eje temático es, por ejemplo, en principio generar un currículo que pueda servir a las escuelas de obstetricia a nivel mundial para incluir estudios críticos. En obstetricia, no sé a cuántos obstetras aquí les han enseñado en la universidad sobre feminismo postcolonial. Yo lo he aprendido en el camino. ¿A cuántos nos han enseñado y hemos llevado estudios de opresión? O estudios de, o estudios de por ejemplo, violencia obstétrica. O estudios de, uh, de colonialidad. Entonces, esas cosas no nos lo enseñan en, en, en nuestras carreras. No nos hablan de esas cosas cuando atendemos... Eh, a una persona. Nos han enseñado a seguir guías clínicas. Y a tu, re, a tu pregunta, Paola, el colectivo se ha generado con más fuerza en el año 2022, eh, el año pasado, el, a finales del 2021. Y lo que estamos generando en este momento... Es que muchas personas dentro de este grupo estén haciendo investigación, por ejemplo, tú o Paloma, o, o veo muchas otras personas aquí con las que, incluso estudiantes de obstetricia, que tienen ideas, que se genera una colaboración para empezar a hablar a, a, a la comunidad médica de que es necesario que no solamente los obstetras aprendamos de estos estudios críticos, sino otros profesionales de salud también, y también los usuarios que aprendan a través de esta teoría crítica cuáles son sus derechos, qué es lo que se puede hacer mejor y por qué están pasando estas cosas. Uh, Pabloma yo veo ahí que tienes una pregunta. Y sí, todos pueden ser parte de Discord. Eh, yo lo voy a compartir por aquí para que ustedes, los que estén interesados, puedan ingresar. Gracias, uh, Susana. Muchas gracias. Y bueno, en mi experiencia personal, eh, bueno, yo te puedo comentar que sí he exper ex experimentado uh, bullying por parte de... Eh, son uh, miembros de médicos cuando fui a Perú a hacer un proyecto de investigación eh, también. Y eh, de alguna manera también la experiencia de estar haciendo investigación empodera a las obstetras eh, de poder... este tener el conocimiento para poder eh, decir, no, esto es lo que sucede, yo soy la a, cuidadora principal de esta mujer embarazada y sé de lo que estoy hablando. So, fue una experiencia muy interesante y yo pienso que promoviendo este tipo de colectivos eh, se puede llegar a más eh, obstetras a nivel del mundo para poder empoderarlas y darles la, um, que se sientan ellas confiables de que son, es posible que los cambios se puedan iniciar eh, de manera colectiva y de manera individual. Okay, si tenemos alguna pregunta, tenemos en el chat público el um, link que Susana ha compartido. Eh, tenemos también este, algunos comentarios. Eh, felicitándote por tu eh, ponencia y, bueno, empoderando a las colegas eh, a poder eh, iniciar cambios y bueno, también felicitándote por tu investigación. Eh, vamos a dar un poco más de tiempo para ver si tenemos eh, más preguntas de eh, la audiencia, si desean este, hacer alguna pregunta. Majo, yo quiero dar eh, espacio a, a, a, lo que, a lo que escribe Majo, María José. Eh, yo tengo que hacer un disclosing o... O decir, María José es una de las personas a las que invitamos como parte del colectivo para, para, para exponer. Eh, y ella no es obstetra, ella es una educadora, una pedagoga. Y esto habla mucho de lo que se puede hacer colaborando con otras profesiones. A nosotros en Obstetricia nos han enseñado, y las profesiones médicas por lo general somos muy egoístas en, en lo que hacemos. Y, y me tomo el atrevimiento de decirlo así porque, porque tratamos siempre de mantener ese poder que nos ha enseñado la medicina occidental. Cuando no entendemos de repente que necesitamos de la colaboración, y yo sé que muchos de mis colegas lo, lo saben, pero nos cuesta mucho. No, tenemos la colaboración de educadores, de, so, de trabajadores sociales, de las... Uh, las mujeres que trabajan en los colectivos de base. Y María José hace un punto muy importante, la importancia de que las profesiones que son feminizadas, porque nosotros somos una profesión básicamente femenina y despreciadas, tomen, una investigación, tomen la investigación como una práctica, que nosotros lideremos investigación, que pongamos nuestras preguntas, que respondamos, que hagamos nuestras propias metodologías. Y en segundo lugar, dices, la urgencia de una pedagogía sobre el poder, la formación de docentes, de enfermeras, de obstetras, y de cómo esa educación debe de, de responder a esas injusticias sociales de las que conocemos. Yo quiero abrir el espacio al público. A, a, yo tengo siempre este, creo que, mala costumbre, de que quiero que la gente hable y comparta, porque yo aprendo mucho, por ejemplo, de lo que, de lo que, de lo que escucho. Yo no soy la creadora de este colectivo. Yo solamente soy una vocera de lo que hemos hecho muchos eh, eh, como consecuencia de lo que vemos en, otro, en en nuestras realidades. Entonces, yo quiero tomar el espacio, tenemos unos cinco minutos de repente, para que otras personas comenten, este, se atrevan a ingresar a este colectivo, que no se sientan... Eh, eh, de repente por el idioma limitados, porque habemos personas en, el, en, en este colectivo que hablamos español, y es lo que queremos hacer, queremos, deseje, de, queremos pluralizar y queremos romper ese esquema de que todo lo europeo, todo lo blanco es bueno, y que todo lo indígena, lo de color, es malo y no sirve. Eso es lo que queremos hacer. Ok. Gracias, Susana. Eh, sí, um, bueno, tenemos a, algunas personas que están eh, escribiendo en el eh, chat público. Y, yeah, es básicamente lo que tú dices, teamwork. Todos trabajamos juntos y lo que se logra al final es, es un resultado donde todos los miembros del equipo participan con su experiencia y con su conocimiento. So, dejar de lado el individualismo y empezar a, a buscar eh, agentes de cambio y poder hacer un cambio colectivo. Um, tenemos a um, Sandra que está escribiendo eh, posiblemente alguna pregunta. Um, todavía tenemos algunos minutos. So, el resto de la... Sandra dice, eh, bueno, ella comenta de que la academia limita las posiciones críticas eh, desde la investigación y extendiendo... ...fundamentación antropológica frente a las experiencias de los pueblos originarios. Um, y eso, si quisieras comentar con algo de eso, um, Susana. Sí, Sandra, no sé qué posición tendrás tú, me parece que quizás eres antropóloga, no lo sé. Pero sí, existe mucha limitación incluso en la academia de, hasta para obtener, y tú lo podrás hablar de eso, Paola, incluso hasta para obtener dinero para hacer investigación. ¿no? Hay muchas... Hay muchas trabas y, y siempre buscan, eh, no sé, lo que menciona Sandra, ¿no? Ahí exigiendo una una fundamentación antropológica y, y una visión desde fuera de los pueblos de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Vienen siempre a estudiarnos, lo digo así porque yo me siento parte de, un, de mi región, vienen a estudiarnos pero después de ahí, a veces ocurre algún cambio para bien en nuestras comunidades, pero no hay ningún cambio sostenible. Completamente de acuerdo contigo, Susana, y básicamente esa es la experiencia que yo estoy teniendo actualmente con este proyecto que estoy haciendo. So, no había financiamiento, so, de, alguna manera, de alguna manera creativa, eh, tuvimos que venir eh, con algunas soluciones para financiar nuestro proyecto y precisamente lo que a mí me motivó es que quiero que este cambio sea sostenible y, y quiero que el cambio este no simplemente sea para obtener datos estadísticos sino que sea algo que se pueda usar en la práctica diaria um, so, tenemos algunas personas que eh, continúan escribiendo en el chat um, todavía nos quedan algunos minutos so, um, Uh -huh. Vamos a esperar Quería dar la oportunidad también, como, uh -huh. como mencionaste tú, Paola, que justamente el BIDM eh, eh, genera ese espacio ¿no? para que haya, se hagan conexiones. Lo mismo que hace el Critical Mindrefer Studies es que se si hagan conexiones y que las personas que tienen más experiencia en hacer investigación y digámoslo así, los que tienen el poder y que tienen el financiamiento ayuden a, a, a los investigadores que no tenemos ese financiamiento en nuestras localidades a poder hacer realidad lo que no podemos hacer dentro, dentro de nuestro contexto. Entonces yo les invito una vez más a que se unan incluso hasta por curiosidad al colectivo y, o que aprovechen en caso contrario del, del curso y del de Summer School, de la escuela de verano gratuita que está disponible para todos, eh, para todos ustedes. Gracias, Susana. Yeah. Y justamente a raíz del BIDM, uh, Majo, I think, uh, creo que te voy a contactar pronto porque también voy a necesitar un poco de... Um, tu experiencia como pedagoga en algo que estamos haciendo. So, y de, esto es el BIDM, ¿no? Um, so, Paloma nos dice si el propio término tradicional uh, birth attendant utilizado por la UNFPA and ICM es un reflejo de esta visión de supremacía, hegemonía de la epistemología occidental, europea y académica. Um, yes, yeah, so, si quisieras darnos tu uh, comentario final, um, Susana. No, yo les doy muchas gracias. Sé que es muy tarde para muchos de ustedes, entonces eh, gracias una vez más. Algunos los he estado invitando yo personalmente para que asistan y les doy y, y les agradezco que se hayan dado el tiempo una vez más de acompañarnos y los invito a que no se despeguen el VIDM. Mañana tenemos cerca de cuatro o cinco otras presentaciones y una de esas presentaciones es de Brenda de, de Chirapac que es una presentación que yo se las recomiendo enteramente, al igual que las de Patricia, de, de Paloma en portugués, si hay alguien que habla portugués eh, o quiere practicarlo, asistan a la sesión de Paloma y del mismo modo a la sesión de Tania de Argentina, y me estoy olvidando de algo, más. ah, y Ginger, la decana del colegio regional de Obstetras de Lima, de, de, de Lima y Callao. Okay, muchísimas gracias. Eh, so, okay, just want terminar con esto. Uh, no, what's going on here? Sorry, I'm just mo moviendo los slides.